Hola gente de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Porque yo estoy bien, no sé cómo ustedes estarán, que si deprimidos, felices, o qué sé yo, porque no soy adivino. Primeramente sé que no he subido muchos videos, y que no es la mejor calidad, ya que no tengo una buena PC para poder darles el mejor contenido, y que tardo como que demasiado en publicar algo. Pero bueno, vamos a jugar una partida de Among Us, a ver qué pasa. Pero antes la intro del video. This ain't what you want, bitch, I'm a a ver el primero si sí entra Estoy pensando si el próximo video hago uno de Minecraft así tipo miniserie, pero que me digan si les gustaría dándole un potente like a video. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. de la gente. Ve no dure mucho vivo, pero qué se puede hacer con esta gente. Será terminar las tareas y como dijo el Don Rick. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Rojo con rojo, azul con azul, rosa con rosa y amarillo con amarillo. Listo, a ver a dónde tengo que ir. Porque lógicamente no voy a poner los cables al revés porque pasa esto y nos morimos como estúpidos en el espacio solo, por no querer poner los cables en donde van. El rojo malvado ese, se la da de tu quince, y no sabe qué es eso. Más cables, ¿es en serio? No hay más nada que acomodar que puros cables, Capaz de que alguien se quede pegado acomodando eso. Al fin oxígeno porque oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y representado por el símbolo O, y si no era eso no sé qué es. Como que perdimos en esta wea mala Ahora sí se van a morir todos, porque como dijo el CJ Así que, cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Si me acomode, me meto en la alcantarilla y pulsan el santo botón Dos partidas más, y listo. Porque mi maldad es tanta que se me van a ir de la partida. Y terminamos antes de que se hagan los 10 minutos. Es lo segundo más complicado en el santo mapa. Lo primero es la tarjeta. A darle entonces para terminar. Terminé. Vamos a ver qué más tengo que hacer por ahí. Subo esto y me largo de la sala No estás cabrón güey! estás cabrón Otra vez me muero con el santo rojo, pero bueno que se le puede hacer A ver, ¿qué más hay que hacer en la nave, después de muerto? Ah, se me olvidaba. Les recomiendo que se suscriban, le den like y activen la campanita para que seas la primera persona en ver mis videos. He perdido coño y así fue como tom aprendió una valiosa lección lamentablemente también murió Ni detalle. y esa es la historia de mi vida me mata yo lo mato me vuelve a matar y lo mato otra vez y así hasta que se me vaya el internet ahora toca que llegue la orina perdón la romina hey, Solo porque no sabes jugar no tienes por qué llamarla así <risa> A matarse ha dicho, antes de que me boten los bichos. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Te cuento burro, que si soy poeta, hago rimas en mi vieja libreta, miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un deseo y es que te traiga hasta aquí. ¡Calla, cagaba Yo me voy de aquí antes de que me boten. Nadie escribe, se volvieron muchos o qué, bueno, banda Memory Palco. Bueno gente hasta aquí con el video, ya saben comenten, si quieren que me haga un survival de Minecraft con datapacks, hasta luego.